Bueno, aquí estamos en el pabellón de Andalucía, justamente, aquí tenemos, como podéis ver, Marbella, San Pedro Alcántara, y aquí, bueno, pues se necesitan muchos amigos, conocidos, empresarios, y bueno, pues fíjate que es mi momento para que me vaya, me vayan comentando qué le ha parecido que está puesta en escena de Marbella y Fiture en general. Bueno, empezamos por Javier, que lo tengo aquí a mi derecha. Hola, ¿qué tal? Eh, no sé si turno porque no ha dado tiempo todavía el stand de Marbella genial ¿Qué te parece el stand de Marbella ah, está en lo, en mucha diversidad. sí mucha está muy bien el tema gastronómico a relucir lo, la gran la gran fortuna que tenemos en Marbella con tantos profesionales no es genial, en ese sentido es ¿Y de genial. Chiringuito o de restaurante? No, no, yo ya a mi edad de restaurante sentado con servilleta y no de mantel y tal. Yo ya los papeles y los chiringuitos de la barra, eso ya era otra época, ¿eh? ¿Algún plato que quieras recomendar para las personas que nos vean de fuera? Cuando... Hay tanta Marbella, Marbella tiene tanta cultura gastronómica y tanto donde elegir, que decir un plato sería menospreciar a todos los otros, no, yo no me atrevo. A... Pero qué diplomático que nos lo Javier. No Pepe creo... Monte de la Presa y por Montes, también aquí, aquí también estamos viendo la puesta en escena también de grandes vinos, porque el maridaje con esos platos también va muy bien y hay que hacer mención a toda la. En fin, eh, me ha encantado, o sea, nosotros llevamos aquí en el stand de Marbella cinco horas, eh, no nos ha dado tiempo de despegarnos y solo puedo decir ole, ole y ole. O sea, un montón de empresarios presentando sus proyectos para este año, eh, gastronómicos, eh, con ferias, con, con inquietudes, chefs, o sea, Marbella está que se sale, es impresionante, me encanta, me ha encantado, o sea, solo, solamente puedo decir chapó, me ha encantado o vais a tener ocasión cuando eh, de... vamos esta tarde pero en fin o sea ha sido brutal ha sido brutal eh, he visto muchísima gente eh, como te he dicho mm, mm, eh, representando sus proyectos eh, sus mm, rutas eh, ...la tapa, sus encuentros gastronómicos... ...y lo que te ha dicho lo que te ha dicho Javier... ...es que eh, es increíble cómo está la gastronomía en Marbella... ...o sea, esto ya no tenemos cocineros, tenemos chefs... ...con instituto con, con ganas que tengas experiencias en sus locales... ...es, es brutal, Marbella eh, está en un momento muy dulce. ¿Algún país que te gustaría visitar? Pues la verdad que pensábamos dar una vuelta, pero ha habido tanta actividad en el, en el stand de Marbella que no nos ha dado tiempo. Ahora nos daremos una vueltecita y, y ya te contaré. Pero por ahora solamente puedo decir que me siento súper orgullosa de, de Marbella y todo lo que han hecho. Zambrano, que también él está mucho por Marbella, un enamorado de Marbella. Aunque ahora se nos ha ido un poquito más por las islas, pero sí que me gustaría que tu opinión acerca de Fitur 2020, ya que vienes todos los años, tienes aquí una cita. Bien, como, como siempre me encanta Fitur, porque es verdad que hay muchísima promoción, ya no solo de, de Marbella, sino de un montón de países, pero sí que es verdad, estoy con Pepi, que el pabellón de Marbella, los dos están que tiene, el coste que han hecho es espectacular, de verdad, enhorabuena Marbella, porque es impresionante lo bien que lo han organizado, el ambiente que hay y todo. Eh, la verdad, que, que me gustaría de verdad darle la enhorabuena a María Senjo, que ha hecho un trabajo impresionante, al Catherine, que es de Goyo, Marbella, que todo el mundo lo conoce, una calidad impresionante y que, que nos ha, nos ha mmm, impresionado a todos. Que muchas gracias. Tenemos grandes profesionales en Marbella. Gracias, a vosotros. gracias